Hola, buenos días. Soy Mario de Reformas Maenra y os quería comentar un poquito de las ventajas de usar Plan Reforma. Nosotros eh, nos dedicamos a las reformas de viviendas locales, eh, construcción de casas, etc. Antes de conocer el Plan Reforma, eh, nuestro tiempo era eh, algo excesivo haciendo los presupuestos y, y demás. En cuanto nos pusimos en contacto con plan reforma, con los profesionales que tienen en su plantilla, nos han aconsejado siempre de la manera más correcta y más adecuada a nuestra situación. Entonces probamos el plan Estimat, que es un generador de precios automático, tú metes los metros cuadrados, etcétera y demás, lo que quieres hacer, y automáticamente te calcula el precio, las partidas, te lo desglosa todo y demás. Es un programa bastante completo. Yo lo recomiendo que lo probéis, que lo uséis, porque la verdad eh, os resta muchísimo tiempo para poder emplear en otras cosas. Por ejemplo, la gestión de la empresa, eh, visitar las obras, eh, los empleados y demás. Es totalmente recomendable. Vale, Bueno, un saludo, adiós.